Dejes de soñar que las hadas aún están siempre divertidas, con su vuelo te van a llevar. Y yo no dejes de soñar, solo así lo podrás lograr. Y más sonrisa No dejes de soñar, solo un sueño nos puede salvar De este mundo de mentiras, donde nos queda sensibilidad Niño no dejes de soñar, que la guerra pronto acabará mil ilusiones compartidas Wea. yo quisiera